El juego de Arkanoid eh, consiste en, en jugar con una pelota que cae desde el cielo y yo muevo una paleta que está en la parte de abajo, izquierda-derecha y eh, voy rompiendo ladrillos en el cielo que me da puntos. Para eso vamos a necesitar crear nosotros los sprites o los objetos. En juegos anteriores los hemos conseguido de los que ya Scratch nos da hechos, pero ahora vamos a dibujar esos objetos, es sencillo. Aunque tengamos muchos bloques en realidad solo hay que programar el primero y luego lo demás consiste en ir eh, clonándolos, ir haciendo duplicados uno de otro. También tenemos una paleta que tiene unos movimientos sencillos, una pelota que se va a llevar la mayor parte del trabajo de programación y algún truquito más que iremos viendo en los siguientes capítulos. Aquí lo importante es Saber dibujar objetos sencillos y también eh, manejar las variables como ya hicimos en el juego de la bruja y los dragones y algún que otro juego más. Manejar una variable sencilla también, una variable puntos que es la que vamos a tener aquí arriba para que nos marque la puntuación Y luego controlar los movimientos, también vamos a incluir un poquito de sonido. Es un juego sencillo y rápido de hacer que nos ayudará a aprender un poquito más sobre Scratch.